Hola Fiferos, yo soy Cerecero y estamos en un video de review que nos pidió nuestro amigo Víctor Delgado Luna, excelente canal. Seguimos con los abrazos, Víctor, y nos pidió el review del nuevo Suárez en forma. Aquí está, un gran abrazo para Hola, ¿qué hace? Eh, mi youtuber favorito, qué honor. Eh, Hola, Hola, ¿qué hace? Un abrazote por allá a Juan Pez, como Pro Evolution, brother. Salúdame, crack, podría hacer un nuevo review de Benzema. Ya tenemos el de Benzema, eh, amigo de Pez y Ulises Patiño. Saludos desde Coatzacoalcos, arriba el Veracruz. Y comenzamos con este video especial de Luis Suárez qué, qué jugadorazo, la verdad un verdadero privilegio jugar con este mordelón Este chavo narizón de Uruguay eh, Vean nada más las estadísticas que se carga eh, Muy buen tiro, eh, los remates 97 eh, La verdad un tipo demasiado, demasiado hábil eh, Muy buena pegada con las dos piernas Todos los tiros de fuera del área, de las distancias Los hace perfectamente ¿Y qué es lo que tiene? que te ofrece? Da muy buenos cabezazos, eso sí eh, la fuerza de tiro es impresionante, le pega durísimo, una tromba y un balazo el que mete de fuera del área eh, Y también de, de, definiendo adelante, el tiro por todos lados es increíble y es fuerte Aguanta los empujones, el tipo eh, no, no se arruga, eh, la verdad es que pone el cuerpo y generalmente sale muy bien parado Lo malo eh, pues es caro, es un jugador no es nada barato y la velocidad para ser un jugador de elite, si sí le falta. Pero acompañándolo con un delantero veloz, se puede contrarrestar. Eh, las cuatro estrellas, ven lo que te permite hacer esto nada más. Vean, vean ese, esa pegada. Miran, ¡Pum! De fuera del área, después de un, de un globito precioso. Y el remate de volea es simplemente espectacular. Son de esos goles que te dejan así frío, frío. Cuando te los anotan y cuando tú los metes, es para gritar, pararse e irse, la verdad. Ese tipo de goles te lo regala eh, Luis Suárez. Ven aquí la definición. El, el que tenga un muy buen control de balón le permite driblar, le permite eh, tener un control bastante, bastante bueno de la pelota. Y ven aquí cómo define eh, así descarado, boludo. Eh, la verdad ahí en Montevideo son descaradones. Y ven aquí la definición que hace. Después, eh, si quieren, hacemos un video tutorial de cómo definir así. Eh, pero vean eso nada más, eh, los cabezazos, eso es importante. Eh, no es un tipo muy alto, pero cuando le toca pegarle con la cabeza, lo hace excelentemente bien. Vean ahí donde la coloca, ahí no logra hacer nada el, el portero. Y bueno, contra el portero es casi un parque, es un día de campo, siempre va a notar. Es muy raro cuando falla Luis Suárez. Es bueno asistiendo a sus jugadores, es, es un jugador completísimo. Completísimo. A mí no me encanta que no sea muy alto, es el único pero que le pongo. Pero ven la fuerza ahí. Quítate con permiso, pum y golazo ahí de Luis Suárez. Eh, es importantísima la fuerza de este morderón. Se quita todos ahí con una. Hay una, unas mordidas que les está dando eh, eh, a todos para poder pasar. Tiene muy buen drible, eh, que también es una cuestión importante en, en un jugador con estas características. Porque te permite hacer esto. Te quitas a un jugador con un solo movimiento, una sola, una sola eh, estirada. Y bueno, es, es un jugador excelente. Eh, yo le doy mi sello de calidad. A pesar de que sea muy caro, es un elemento que debe de estar eh, dentro del 11 inicial de tu equipo. Claro, si económicamente se puede adquirir. Pero eh, este es el review oficial de Luis Suárez. Y recuerden los piferos. Murdiendo los balones. FIFA la vida.